Bueno, eh, gracias Susana por esos elogios, que no son ciertos. Lo que pasa es que, bueno, eh, pasar del mundo clásico al mundo de los activos digitales, pues bueno, me coloca en una posición de ver a, a, los, eh, a los dos mundos. ¿no? Eh, esta mesa es especialmente interesante porque creo que una de las grandes preguntas que os hacían vuestros clientes hasta hace poquito ¿no? era: oye, eh, ¿cómo puedo, como ser humano, posicionarme? en una de las mejores herramientas para transferir valor en el espacio y en el tiempo y que, además, sea inconfiscable. Eso os lo han pedido hasta hace poco. Lo que pasa es que eso es Bitcoin, ¿no? Es esa herramienta que te permite esas cualidades. O también os han preguntado cómo puedo en esto de la propiedad privada digital, que esos son los NFTs, posicionarme yo como inversor. Y vosotros, como asesores, pues bueno, lo, algunos me llamaban. Oye, Javier, que tengo aquí un cliente que quiere invertir en esto, en su portfolio, su 3%, porque le diversifica y demás. Y, y esa fue pues, ¿no? una de las características de las cenas de Navidad, ¿no? que mi hijo invierte en activos digitales y yo no sé ni qué contarle. ¿no? O mi hijo se mete en Fortnite, se gasta dinero en un skin y luego lo tiene que dejar en el juego. ¿no? ¿Cómo puedo yo esa propiedad privada digital, que es la primera vez que tenemos esa opción, ¿no? pues llevarla al mundo del asesoramiento. Y como dice el título, esto ya no es um, el futuro, sino que es presente. Pero claro, hoy justo moderar esta mesa con mis invitados, con los invitados de hoy, cuando vemos ahí fuera que es el apocalipsis zombie, ¿no? Eh, Bitcoin cae 70%, Ethereum 80%, eh, los NFTs, ¿no? que parecía que todos íbamos a tener un cuadro digital que no sabíamos cómo proyectar en casa. Pues claro, se antoja difícil ¿no? explicar esta, esta situación y darle oportunidad aquí a que me expliquéis por qué a un asesor esto, que es una moda pasajera, le importa. ¿no? ¿Y, y, ¿Y qué está pasando? Entonces, no sé si quieres, Ana, que te tengo cerca de Code Motion. Muy bien, pues gracias, Javier. Y bueno, gracias a todos por estar aquí hoy. Eh, pues sí, tienes mucha razón. Estamos viviendo un momento eh, muy convulso, pero es verdad que, que, bueno, que esto forma parte también de lo que es o de lo que ha sido hasta ahora este, este sector. Eh, al final. Lo que estamos viendo y lo que hemos visto durante este tiempo y sobre todo en el último año es cómo los, los criptoactivos, porque ya son criptoactivos, es algo que, que, que, bueno, que yo creo que el sector ha, cons ha conseguido, ¿no? que sea ese reconocimiento, pues hemos visto cómo, cómo han, estado, han ido de la mano de los mercados financieros y al final... Eh, pues, estos movimientos que estamos viendo desde, desde que han entrado, sobre todo las, las instituciones, han ido pues, en paralelo. ¿no? Eh, teniendo en cuenta esto y, además, que hablamos de activos que son muy volátiles eh, y el entorno que tenemos a nivel macroeconómico, pues bueno, la verdad es que sí, está todo muy revolucionado, pero tampoco creo yo que nos sorprenda tanto ¿no? a los que estamos aquí. Sí, bueno, para, para nosotros desde Protein Capital eh, la, lo vemos desde dos perspectivas, la situación actual del mercado, desde un punto de vista del precio y desde un punto de vista de cómo está evolucionando el ecosistema. ¿vale? Desde el punto de vista del precio, lo que está pasando ahora no es nada nuevo. O sea, ya en el 2013 hubo una caída de un 85% que duró 380 días, en el 2018 pasó lo mismo, cayeron los mercados un 84%, Duró unos 340 días, en el 2021 también cayó y hoy, en el 2022, pues llevamos ya una caída de un 75%, un 70% con unos 280 días, ¿vale? Entonces, esto es algo que ya ha pasado. ¿Cuál es la diferencia de esos ciclos bajitas anteriores con las de hoy? Principalmente dos, ¿vale? Uno que anteriormente lo único que se hablaba en esos ciclos bajistas era la prohibición, que los gobiernos iban a prohibir este tipo de, de activos y que los bancos centrales no lo iban a dejar. ¿vale? ¿Y hoy de qué es lo que se habla? No se habla de prohibición, se habla solo de regulación. ¿vale? Y la otra característica muy importante que no hubo en las épocas anteriores es la entrada al institucional. ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de precio, análisis técnicos, estamos en niveles ya de sobreventa a niveles muy parecidos a las crisis anteriores, y desde el punto de vista fundamental, nosotros consideramos, en Protein Capital, que el suelo de este mercado alcista coincidirá con los techos de la inflación que hay en Estados Unidos o a nivel mundial. ¿vale? Entonces, ¿cuándo va a ser ese, ese momento? Pues nosotros estimamos que eso será a finales del Q3 o principios del Q4. El, el tema del precio es algo que en cualquier mercado financiero se puede manipular. ¿vale? Lo que no se puede manipular son los datos que se están produciendo dentro del ecosistema. ¿Vale? ¿Y cuáles son esos datos? Pongo el ejemplo simplemente de, del Bitcoin, de la red Bitcoin. Vale, La red Bitcoin es una red financiera y como tal necesita de usuarios. Mientras más usuarios tenga, más valor va a tener. Para que tenga más usuarios lo que necesita es tener más seguridad. Y esa seguridad en el blockchain se puede calcular a través del hash rate, que es público y no es manipulable. ¿Y dónde nos encontramos hoy con el hash rate? El hash rate es la capacidad computacional que hay dentro de una red. Mientras más mineros, mientras más ordenadores hay, más seguro es. Si es más seguro, más usuarios tendrá y si tiene más usuarios, más valor tendrá. Entonces, hoy estamos en máximos históricos... Estas semanas estamos en máximos históricos de, capa de capacidad computacional. Esto quiere decir que las grandes manos están invirtiendo cada vez más dinero en este tipo de activos, independientemente de que el precio baje. Es más, con un precio bajo, muchas máquinas tienen que apagar. Y lo que está demostrando el hashtag ahora mismo no es que solo no haya más máquinas, sino que las máquinas que hay son mucho más eficientes. Entonces, eso a nosotros nos da mucha fuerza para seguir creyendo en este tipo de... Activos. Luego vamos a, a la narrativa que habría eh, para un inversor y para un asesor, ¿no? el incluir los activos digitales de este lado vuestro. Y, y por qué. Pero antes, Carlos, también quiero darte pues, un poco, saber tu opinión. Tú estás en el lado de tokenizar activos alternativos. Hablamos de private equity, hablamos de inmobiliario, hablamos de propiedad privada digital, luego voy especialmente. Pero ¿cuál es tu visión? Este caos que tenemos en el entorno de los criptoactivos clásicos, para mí ya son como antiguos, ¿no? porque estamos un paso más allá, eh, ¿Se está viendo también en esa nueva forma de incorporar vía activo digital y que lo enlazo con la mesa de antes, que hablábamos de esas autopistas por donde corren los instrumentos financieros diferentes? Bueno, yo la verdad es que lo que estamos viendo desde Builders es justo todo lo contrario. ¿no? Se está viendo que el mercado tradicional de las acciones pues, está ahora en un momento un poco turbio. Las criptos, pues lo que acabáis de, de comentar. Entonces, la inversión alternativa, eh, ya por el canal tradicional, empieza a cobrar más interés. ¿no? Entonces, eso hace que, es, bueno, por naturaleza, esos activos son activos un poco más ilíquidos eh, y por lo tanto menos accesibles, menos transferibles. Entonces, lo que están viendo con blockchain y con la tecnología es precisamente que eso lo que va a hacer es habilitar una cierta liquidez, ¿vale? una liquidez eh, total pues no se puede garantizar, pero sí una liquidez relativa. Entonces, al tokenizar eh, participaciones en fondos de capital riesgo, eh, ya sea en el mundo del real estate, de la deuda privada, eh, del, bueno, de, de determinados, distintos tipos de, de, de fondos de capital riesgo, pues tokenizando eso y habilitando un secundario mucho más líquido, pues eso va a permitir que haya más interés por ese activo eh, que a día de hoy, pues tiene por naturaleza es líquido y que a día de hoy, pues eh, se puede. Vale, o sea, me estás diciendo que estáis construyendo un mercado donde se va a dar liquidez a private equity, que históricamente, pues no la tiene salvo periodos específicos. Eso estamos hablando. Efectivamente, hay que hacerlo poco a poco y también yo creo que es importante hablar con el regulador. De hecho, esto lo estamos viendo en España todavía no, lo estamos viendo más en Europa, en otros países como Alemania, Estados Unidos o Australia con clientes de allí. En España vamos un poquito por detrás, pero ya estamos hablando con entidades de gestoras que están muy interesadas en habilitar esas plataformas. Eh, de tokenización, al final la participación tradicional en el, en el fondo de private equity, pues tokenizarla y habilitar un mercado secundario que al final es hacia dónde vamos, ¿no? Un marketplace de claro. De, con de con lo cual nos estamos enfrentando y el asesor se va a enfrentar a cada vez más preguntas de los clientes de cómo puedo yo entrar primero en este software que se come el software, que eso yo creo que es la gran disrupción de los activos digitales, ¿no? Pues, cómo se va a irrumpir, igual que lo hizo que, que en, en el 2000, vimos cómo las discográficas desaparecían, la, la tienda, la, el blockbuster era sustituido, derrumpido por Spotify o, o, o por cualquier no por Netflix. Ahora estamos en ese nuevo momento en el cual ese software en base a tecnología descentralizada se va a convertir en el nuevo disruptor, el nuevo, la nueva forma de hacer los negocios, y por eso, y lo bajo a la pregunta, tanto Ana como Alberto, lo vemos justificado dentro de un portfolio. Cuando vayan a nuestros asesores a pedirles que quieren invertir en Ethereum, deberían entender que esto no va de especular, sino que va del valor que se va a generar software, que se come el software. Sí, para nosotros, desde el punto de vista de diversificación, eh, este activo es un activo que tiene que estar en tu, en tu cartera, sí o sí. O sea, no es que lo digamos nosotros, hay empresas como Fidelity en, en Estados Unidos, en banca privada, pues que ya los ratios cuando recomendaban el 80% de renta variable y el 20% de. Perdón, el 80%, sí, de renta variable el 20% de renta fija, pues ya han cambiado. Y por primera vez han introducido hasta un 5%, dependiendo del perfil de cada inversor, en los criptoactivos. ¿Vale? Entonces, eh, para nosotros es una cuestión generacional, ¿vale? Es una cuestión que son ciclos generacionales, que en el 2018 empezó un nuevo ciclo, que es el de los millennials, que dura 20 años y que poco a poco tú tienes que ir entrando de la misma manera que va evolucionando el ecosistema, ¿vale? Hay muchos estudios en los que dicen que los millennials, pues el 65% de los millennials ya tienen criptoactivos, ¿vale? Entonces, y eso que no tienen un poder adquisitivo muy grande, y tú lo has dicho antes, estamos en el momento histórico de mayor transferencia de riqueza que ha existido. Los baby boomers van a pasar 18,3 trillions de dólares a sus herederos, que son mayoritariamente los millennials, y ellos van a relocalizar todos los flujos de capital y lo pondrán en aquellos activos que consideren propios. ¿vale? Y nosotros creemos que el blockchain y los activos digitales va a tener un peso muy importante. Y, Ana, ¿cómo se opera en todo este ecosistema? Porque está bien que tengamos la idea, que nos pueda aportar ciertas características en un portfolio, pero pues, pues cuando va ese cliente a su sí. asesor... A ver, la, la operativa es muy sencilla, es muy muy parecida a, a, la, a la de cualquier entidad financiera. O sea, es decir, ahora mismo lo importante es saber que se pueden operar a través de varias vías. Una es a través de un broker, un exchange centralizado. Eh, que es como una tercera parte confiable. ¿no? Luego estarían las plataformas descentralizadas, que son las blockchains con sus smart contracts, y ahí bueno, pues, también habría oportunidad de, en estas plataformas de comprar criptomonedas. Y la tercera serían plataformas que existen peer-to-peer. -peer. Estos son como el wallapop de las criptomonedas, donde un inversor o un comprador entra en contacto directo con un, con un vendedor. Eh, el caso, por ejemplo, en nuestro caso, que somos un broker europeo, nosotros, nosotros somos una plataforma centralizada. Eh, esto significa que en el mundo regulado, los brokers, lo que hacemos es eh, registramos a nuestros clientes les abrimos cuenta como cualquier entidad financiera. Nosotros estamos sujetos a la Ley de Prevención de Bloqueo de Capitales, por lo cual todas las entidades lo que hacemos es eh, hacemos pasar por un KYC a nuestros clientes. Y la manera de operar es muy sencilla. Simplemente, pues, nuestros clientes depositan el dinero en la plataforma, sus euros, a través de, de, de tarjeta de crédito, de débito, a través de una transferencia. Y una vez que está depositado, puede comprar la criptomoneda en un clic. Entonces, bueno, eh, ahí pues hay plataformas que están más especializadas en el, en el trading, entonces, pues, tienen, tienen inversores muy activos, gente muy profesional en temas de trading. En nuestro caso, estamos, muchos, estamos más especializados en el cliente de banca privada, en un cliente un inversor, eh, bueno, pues, muy alejado de lo que son eh, estas plataformas. tan. Lo que buscamos es ofrecer un sistema para que cualquiera pueda acceder a las principales criptomonedas de manera de manera muy fácil, ¿no? Y, y respecto a la, a la pregunta, lo que comentabas antes, que yo creo que ya es una realidad, es que los asesores seguro, los asesores que están aquí, reciben preguntas de sus clientes. Datos de la Unión Europea y de una compañía que hace declaraciones de la renta online, que, que, que vemos mucha publicidad, porque además este año se ha incluido el sí. tema de las criptos, pues ya han sacado datos estadísticos que dicen que un 10% de las familias españolas tienen criptomonedas. Esto es un dato de la Unión Europea, de, de una encuesta hecha en mayo. Con lo cual, el nivel de adopción va creciendo y eso seguro que los asesores lo están, lo están notando. ¿no? Entonces, yo, yo también haría referencia, como en las anteriores ponencias, al título. ¿no? El futuro es ahora, es que ya está ahí. Estoy segura de que están recibiendo esas, esas consultas y, y, y van a ir creciendo, que la adopción va, va, va en aumento. Y como digo, cada vez es más sencillo acceder a este tipo de activos. Luego, luego os pregunto sobre la regulación y sobre la circular de la CNMV, ¿no? pues alertando uh -huh. de, de estos riesgos. Pero antes de saltar ahí, quería eh, también, Carlos, que me contases un poquito eh, otra de esas modas que están ahora sobre la mesa con sus vaivenes que hemos mencionado y que también los asesores van recibiendo es, oye, esto de los NFTs. ¿no? que es esta nueva tendencia que alguien se ha inventado y que parece que no puedo vivir sin tener, un, sin tener un NFT, ¿no? Cuéntanos qué estáis viendo, vosotros que estáis tokenizando esa propiedad privada digital, pero quiero que me des casos de uso que luego sean investibles. Si es que esa palabra existe, me perdone. Pues mira, yo, la verdad que el, el tema de los NFTs yo lo miro desde dos perspectivas. Una desde el puro fan, el coleccionista que quiere tener una representación digital de algo, porque le gusta, eh, pues, por ejemplo, por ahí ya a los ejemplos prácticos, estamos trabajando para Warner Bros. y para DC Comics haciendo todos los, los NFTs de Batman. Eh, imaginaos el impacto que tiene ¿no? Batman a nivel comunidad de fans. Entonces, mezclas el concepto del coleccionable y del fan con algo que tiene valor y que, como es el primero en la historia que se hace, pues no sabes qué valor puede llegar a tener. Tú has pagado como fan eh, X euros por ese NFT que te sirve, además, para tener ciertas utilidades dentro del, del mundo de DC Comics y de Batman y que no sabes muy bien. Bueno, lo, lo, lo tienes como fan y, además, sabes que tienes una reserva de valor o algo que sabes que igual el día de mañana, como cualquier otro coleccionable, puede tener valor, ¿no? Entonces, yo creo que está ese mundo y luego está el mundo del arte, que es, yo creo, donde más, digamos, inversores hay ahora mismo interesados y donde pues, nosotros hemos hecho eh, proyectos con la Pace Gallery, eh, estamos viendo también cosas aquí con museos eh, nacionales, eh, con artistas independientes tipo Damien Hertz, que es el número uno en, en UK, y que han lanzado eh, dos cosas. Uno, obras digitales nativas, que son NFTs eh, únicos, y luego combinaciones de la representación, el, el arte físico, con su representación digital, ¿no? como a modo de certificado al final de las, de las obras de arte. Entonces, ahí pues, eh, entra ya el juego de hoy. El, el arte a día de hoy es muy poco accesible también a modo de inversión. Hay ciertos fondos que lo hacen a través de galerías, en eh, pues los Pues los inversores tienen contactos y son los que les asesoran en la compra de arte, pero el NFT creo que habilita mucho más esta... De nuevo, vuelvo a la liquidez, y al, al acceso al, al mercado del arte a comprar algo tanto físico como digital. Entonces, creo que eso es lo, lo bonito de esto. ¿no? Oye, pero si ya al asesor se lo ponemos difícil para que explique qué es eso de una herramienta que sea capaz de transferir valor en el espacio, en el tiempo, de forma inconfiscable, como es Bitcoin, ¿cómo le explicamos que invierta en un...? Yo puedo hacer un JPG, puedo hacer un copy-paste de cualquier cuadro, y me quedo tan ancho. O sea, ¿Cómo le explicamos la lógica de meter esto en un proceso de inversión? Se invierte en arte, pero invierto en el Picasso que tengo en casa. ¿Quieres decirme que ahora que somos más digitales y que la gente ya no va a nuestras casas, pero sí va a nuestra página de LinkedIn o de Instagram, podré ponerlo ahí y eso va a justificar una de las vías para que se invierta y se diversifique de un punto de vista también de inversión en arte digital. Bueno, esa puede ser una manera ¿no? más, eh, más friki, más de, más de juego, ¿no? pero realmente el que colecciona, colecciona y sabe que tiene su registro y su certificado en blockchain, que le dice que él es el propietario de esta obra de arte concreta y que dentro de la moda de los NFTs que hay, eh, que han nacido principalmente en Estados Unidos, eh, se, ya, lo utilizas como yo creo un poco juego ¿no? a día de hoy pero también se está utilizando pues, para, para generar un mercado del arte pero luego está el mercado profesional del arte que yo creo que está viendo esto como una oportunidad también de dar acceso a inversores a, a guardar su dinero en arte de verdad en, ya se ha hecho realmente esto ¿no? tú te puedes comprar una parte de un Picasso que está en Suiza, en la zona franca, que está custodiado y que te la gestiona un, un creator y te está un poco garantizando todo esto. Si a eso le metes la tecnología y NFTas esa participación, ese cuadro, o el cuadro entero, como tú quieras, pues ya estás, al final, eh, dando un poco más de seguridad a cómo el mercado del arte puede operar. ¿no? Y bueno, de esto ya os digo que hay, hay muchos casos eh, que estamos, en los que estamos trabajando muy activamente y que y además son del interés ahora de gestoras internacionales con las que estamos hablando. Eh, Alberto, has hablado antes un poco de ese acceso del inversor institucional. Eh, cuéntame detalles de qué estamos hablando es decir que y por qué lo están haciendo. Vale, mira, eh, este año, los últimos dos años, eh, el institucional es cuando ha empezado a entrar. O sea, vemos ejemplos como JP Morgan, como Goldman Sachs, o como Fidelity, grandes bancas eh, eh, internacionales, que ya tienen sus propias mesas de trading, que ya tienen sus propias custodias de activos digitales y que ya están invirtiendo de una manera directa e indirecta en este tipo de, de activos. ¿vale? Eh, hay un tema crucial ¿vale? para la explosión del institucional en este tipo de activos, que es la regulación. ¿vale? Creo que luego, un poco más tarde, vamos a hablar vamos. De, de, la, de la regulación. Pero eso va a ser, ese va a ser ya el último paso, ¿vale? El último paso para que ya la entrada de capital, flujos de capital a este tipo de, de activos sea, sea enorme. ¿Vale? Entonces, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos, y esa es, esa es la pena, porque tú en la prensa pues siempre vas a ver, oye, el bitcoin ha caído un 20%, el bitcoin supera máximos históricos, todo ese tipo de información la vas a ver en la prensa. Pero el tema regulatorio que es clave y básico en este negocio, eh, ahí no vas a ver tanta información como ha pasado en las últimas semanas que han sido de, la, de, de los eventos más importantes que diría yo que van a ser para la evolución de este ecosistema que es la regulación. Entonces, en cuanto esto esté regulado, ¿vale? y luego hablaremos y os daré datos de cómo ah, vemos la, la regulación, os daréis cuenta el institucional cómo está posicionado hoy y cómo va a estar posicionado al día de, de, mañana, de, de mañana. Vamos ahora, pero antes una pequeña cosa, Ana, que quería, para acabar de cerrar esta parte, ¿qué servicios se están dando alrededor de los activos digitales? Hablabas tú que os, en, os enfocáis en banca privada, sí. uno abre su cuenta y que... ¿Qué tiene? Pues fíjate que son servicios muy parecidos a los que actualmente se están ofreciendo por las bancas privadas de los bancos. Entonces, pues por ejemplo, además de la compra y venta de los criptoactivos y de la custodia de sus criptoactivos, ofrecemos, por ejemplo, cuentas remuneradas en determinadas criptomonedas al 5,5, lo cual no está nada mal, ¿no? Como están los tipos ahora. Eh, utilizamos un tipo, bueno, pues stablecoins, un tipo determinado de criptoactivos y luego se están comenzando a dar préstamos utilizando de, colater de colateral las criptomonedas eh, existen tarjetas de débito eh, Mastercard que se utilizan contra fondos en, en el broker es decir eh, servicios muy, muy parecidos a los que se ofrecen a los que están ofreciendo ahora mismo la banca privada tradicional así que bueno pues eh, la idea es acercarnos más a ese tipo de inversor eh, ofrecerle, un, sobre todo, una plataforma y un ecosistema seguro, que es lo que más se valora, con lo cual, para nosotros, todo lo que es la regulación es muy importante. Y, y desde luego, en ese, inversor, en ese inversor lo que tiene que pesar más es eso, es ir a una, buscar una plataforma, un socio, un compañero de viaje, regulado y seguro. Y, y ahí es donde estamos poniendo el foco. Y aquí me lo habéis dejado en bandeja, porque con esa volatilidad, con la CNMV, que ha sido la primera en algo, en el torno los activos digitales, que ha sido sacar la primera circular de publicidad para evitar los, eso de que esto se va vamos a forrar todos en dos días. Eh, ¿Qué tenemos del lado de regulación? Porque el asesor lo primero que dice es, vale, viene aquí un cliente que me dice que quiere diversificar su portfolio porque por chart, por sortino, le sale que un 3% es eficiente y te mejora tu frontera. ¿A qué se acoge? ¿Qué puede hacer? Aquí, contestar como queráis. Pues, a ver, eh, lo primero, y creo que es importante que sepan, porque además en el marco en el que estamos eh, son, son asesores financieros independientes, y, y sobre esto ha habido mucha duda. Y lo primero es, ¿un asesor independiente puede asesorar en criptomonedas? Porque a nosotros nos han hecho asesores hacernos la consulta. Se puede, ellos tienen, pero tienen la obligación de comunicarlo al regulador en su programa de, de actividades, tienen que declarar que están asesorando sobre criptomonedas. Al margen de esto, de lo que tiene que ver específicamente con el asesoramiento, eh, yo en el mundo regula, sobre la regulación, yo no creo que exista poca regulación. Yo creo que el problema que, que tenemos es que no es homogénea, que depende de qué país, ahora mismo en Europa, cada país tiene su propia re regulación y es, y es un caos absoluto. Y en el caso de España, durante los últimos meses, eh, se han lanzado a regular esto y, y desde luego, el, el cambio está siendo muy muy grande. Y a, y a los proveedores de criptomonedas nos traen un poco locos porque es verdad que han lanzado muchísimo, muchísimos cambios, muchísimas regulaciones y modificaciones de leyes en, un, en muy poquito tiempo. Lo cual es, como tú decías, bueno para el sector. Nosotros pensamos que es bueno porque eh, otorga seguridad al inversor, claro. y bueno para el inversor, ¿no? porque al final recoge esa seguridad. Como decía, por un lado, eh, estamos sujetos a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, eso nos exige registrarnos. Estamos operando en España, tanto si somos españoles como si somos entidades extranjeras, que tenemos nuestros clientes aquí, tenemos que registrarnos ante Banco de España. Y luego, por otro lado, está la circular que tú has comentado. Que tiene que ver con la publicidad de los criptoactivos. Y, y desde luego, pues eh, tenemos el compromiso de cara al regulador de informar de los riesgos, el compromiso y la obligación de cara al regulador de informar de los riesgos que suponen eh, la inversión de estos criptoactivos. Y en esa línea, pues bueno, todos estos meses hemos tenido que adaptarnos. Nosotros. Eh, perdón, permíteme antes, Alberto, que haga un, un disclaimer. Nada de lo que aquí digamos. Es una recomendación a la inversión ¿vale? y que son solo opiniones, por si acaso. Alberto. Vale, para, para nosotros en Protein Capital este es uno de los puntos más importantes. El tema de la regulación y, y dedicamos muchas horas a la, a la regulación. Eh, ¿Cómo está el tema de la regulación a nivel internacional? ¿Vale? Aparte, media voy a en Europa y en Estados Unidos. En Europa está el proyecto MICA, que todos lo conocéis, está avalado por el Banco Central Europeo, que en principio para el 2024 o 2025 lo quieren tener regulado. Perfecto. ¿Cómo está actuando Estados Unidos con la regulación? El pasado 6 de junio, vale, las senadoras republicanas y demócratas, Loomis y Gillibrand, presentaron el Crypto Bill, el proyecto ley para la regulación de las criptodivisas. Ellas mismas, vale, y es de los pocos... Temas en donde republicanos y demócratas se han puesto de acuerdo. Ellas mismas dijeron, si queremos que Estados Unidos sea la capital financiera del mundo, tenemos que facilitar la regulación de las tecnologías disruptivas, como el blockchain y los activos digitales. ¿Vale? Tenemos que acelerar la adopción para ser nosotros los líderes y tenemos que proteger al consumidor. ¿Vale? Esas fueron las, las ideas claves. Y ahí está la clave de todo esto. Van a haber países que van a ayudar a estas tecnologías vale, y que serán pioneros y que durante el próximo ciclo que hemos hablado antes de 20 años, ciclo generacional, serán los líderes y otros países que en vez de poner esas ayudas, lo que van a hacer es poner trabas y se quedarán en la parte de atrás. Este proyecto ley que está haciendo Estados Unidos, que ya está presentado y que ahora va a ir al Congreso para modificaciones y una futura aprobación ya por parte del Congreso y que se haya ley, y está pensado que sea para finales del próximo año que se retrasará y será el 2024. Pero da igual, este es el proceso que van. ¿Qué es lo que dice este, este proyecto ley? ¿Vale? Pues aparte de ventajas que van a poner los americanos de todas las transacciones menores de 200 dólares, no van a ser eh, cargados con impuestos siempre y cuando se dediquen a las compras de productos o servicios, hay una cosa que es, Hablan de las stablecoins, que estén colateralizados uno a uno, hablan de todas las criptodivisas y quieren... ¿vale? que esas criptodivisas sean consideradas la mayoría de ellas, como utilities, con lo cual irán bajo la CFTC y no bajo la SEC, que es mucho más estricta. Eso es lo que va a ayudar a unas entradas de capital brutales, ¿vale? porque ahí se van a aprobar los ETFs sobre los spots de los bitcoins y ya el institucional no tendrá esa barrera regulatoria y podrá entrar definitivamente en planes de pensiones, bancos, absolutamente todos. Y lo más importante de estas criptodivisas, porque seguro que lo pensáis muchos de vosotros, porque a nosotros nos lo dicen constantemente y nos lo dirán durante los próximos cinco años, vale, es el hecho de decir, oye, el bitcoin o las criptodivisas va a ser considerado como un dinero. Bueno, pues en el, en el proyecto de ley de Estados Unidos dicen que quieren considerar las cryptocurrencies, ¿vale? que no, es, no son todos los activos digitales, es una clasificación, la quieren considerar como un medio de intercambio. vale. Y eso está en el proyecto de ley de Estados Unidos. Y eso, con modificaciones que habrán, pero eso se va a aprobar. ¿Vale? Y una vez que eso se apruebe, el inversor institucional va a poder invertir lo que quiera en este tipo de activos. Y nosotros creemos ¿vale? y queremos estar desde el inicio. Vale, en este nuevo ciclo. Y, eh, Ana nos contaba pues, que estáis regulados en Finlandia, ahora vais a estar en, en Banco de España si no estáis ya con el sello. ¿todavía? Sí, nosotros somos un broker europeo de origen finlandés y que principalmente nos dirigimos a clientes de banca privada y de hecho pues ahora estamos lanzando una red de partners para llegar a acuerdos con colaboradores que quieran ofrecer estos servicios y, y tenemos ya licencia en Finlandia y ahora pues, estamos eh, en el proceso de tener licencia vale. también en y vosotros, Alberto, sois una gestora de activos en evolución. ¿Qué producto tenéis, no la parte comercial, sino de regulación? O sea, ¿cómo sí. habéis podido empezar a funcionar regulados? Exacto. Nosotros, o sea, Protein Capital eh, es una gestora que está registrada en Luxemburgo como una AIFM, Alternative Investment Fund Manager. ¿vale? Vale. Y Protein Capital Management es el GP, es la gestora de Protein Capital Fund SLP, con una estructura de SLP que también está registrada en eh, Luxemburgo. Eh, esa es nuestra, nuestra estructura. Aparte, ¿vale? tenemos también una SPV que estamos haciendo en Suiza, que es una nota ¿vale? que replica al fondo con un sistema de Delta 1. ¿vale? Entonces, esa es la organización que tenemos nosotros. A nivel mundial, o sea, a nivel europeo, esa es la, la, eh, la estructura más sofisticada que puedes tener. ¿Por qué? Porque los, eh, las criptodivisas no están reguladas todavía sí. por el Banco Central Europeo. Entonces, lo que se llama el VASP, Virtual Asset Service Provider, eso no está aprobado en Europa. Entonces, la estructura que tenemos en Luxemburgo, solo hay tres gestoras que se dedican a esto como, como nosotros, es la mayor estructura que, que puedes tener. En el mundo, para que tengas una idea, volvemos a lo mismo. Hay unas 450 hedge funds que se dedican a la inversión en gestión activa como nosotros, en blockchain y activos digitales, y el 80% están en Estados Unidos, ¿vale? Vale. Y, Carlos, todo lo que estamos hablando de tokenizar activos alternativos, ¿bajo qué regulación se está haciendo? Pues esto nosotros. En Estados Unidos, eh, la SEC, es los, las cosas que hemos hecho las hemos hecho con los estándares que aprobó la SEC de Security Tokens. En Australia, lo mismo. En Australia también hay una regulación que, que nos permite hacer esto. Eh, en España, la CNV, vamos a empezar a contárselo ahora, porque es el siguiente paso que, que queremos dar. Y luego, a nivel infraestructura y mercado secundario, esto pasa por el Pilot Regime. O sea, el Pilot Regime es el que nos va a dar un poco pie a, probar esa, a presentarnos eh, junto con otros players eh, a, vamos, a enseñarles cómo funciona esa infraestructura, a darles seguridad de cómo corren los nodos, de cómo se tiene que montar un mercado secundario y ese va a ser un poco, yo creo, nuestra ventana, al menos en Europa, para, para hacerlo de verdad en serio. ¿no? Eh, ese pilot europeo sería como una especie de sandbox europeo en el cual todas las entidades van... Ese es el sandbox, sí, europeo De hecho, la, la Visa hablaba en la, en la mesa anterior eh, y ese va a ser un poco, yo creo, nuestra, nuestra puerta de entrada para realmente montar esa plataforma que ya te digo, en Estados Unidos pues está un poco más avanzada, en Australia también, eh, y bueno, en Suiza, por ejemplo, que también es una jurisdicción donde esto ya se ha empezado a hacer, pero bueno, creo que es, el, es nuestra, nuestra puerta de entrada. ¿no? Eh... Oye, 50 segundos cada uno para que ese asesor del futuro no se pierda esto. ¿Qué le decimos eh, un poco, Carlos, de toda esa parte tuya que hemos comentado? que no puede perderse, donde puede informarse. ¿Y por qué? Bueno, yo creo que la diversificación siempre entra al final como parte fundamental en la gestión de la cartera. El alternativo siempre está ahí y parte del alternativo, yo creo, a futuro va a través de la tokenización de todos estos fondos de capital riesgo, de NFTs para el mundo del arte, para la deuda privada o cualquier otro activo al final que se considere una inversión alternativa. ¿no? Entonces, yo creo que va a haber liquidez y eso es lo que la tecnología en principio va a perseguir y ese va a ser un poco el motivo en el que yo creo que todo esto pues se va se va a ir adoptando mucho más. ¿no? Alberto. Sí, nosotros, eh, nosotros creemos que estamos en el, en el inicio de una, de una nueva generación, como hemos comentado anteriormente. ¿vale? Es el inicio de un largo camino. Eh, vemos que las bases que se están eh, poniendo son unas bases muy fundamentadas ¿vale? desde el punto de vista de la regulación y desde el punto de vista institucional. ¿Vale? Lo que, ¿Qué es lo que están haciendo y dónde se están posicionando? Nosotros lo que queremos hacer es ir detrás de ellos ¿vale? de una manera cautelosa. Sabemos que, esto, que este tipo de activos tiene una volatilidad muy alta. Para nosotros, los gestores, lo que precisamente necesitamos es que haya volatilidad para poder eh, mejorar esas, eh, esas rentabilidades. Y el tema de la custodia, como también habéis dicho, es fundamental y es también uno de los servicios que nosotros ofrecemos. Ana, te toca concluir. Pues yo estando de acuerdo con todo lo que han dicho ya, voy a ser más práctica y les voy a decir que se animen, que se animen a comprar por primera vez los que no lo hayan hecho todavía y que además nosotros queremos animarles, hemos traído una promoción que luego les entregarán en la bolsita y les vamos a regalar 50 euros a cada uno de los asistentes para que prueben. Y para que... para que aprendan. Para que aprendan. ¿eh? Que Solo lo que primero aprender. es la formación. Pero bueno, yo doy por hecho que muchos, que la, que la formación la tienen. Así que ahora es ese paso ¿no? de, de animarse. Pues Carlos, Alberto, Ana, muchísimas gracias. Y concluimos ya pues, este panel. Y no sé si Susana está. Y si no, pues aprovecho y les agradezco por su tiempo hoy. Y eso, que el título viene pues, perfecto con todo lo que tenemos. ¿no? Que esto ya no es el futuro, sino que es el ahora. Con lo cual, activos digitales, entiéndanlos, aprendan, porque vuestros clientes os los están solicitando. Entonces, formación, formación y más formación. Muchas gracias. gracias. gracias.